Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro, así si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y leches de las campañas de Halo. Ahora estamos en la ruptura y es la penúltima misión de Halo 5, ya estamos a nada de acabarlo y por ende este canal se va a terminar. Pero, este, vamos a, vamos a hacerlo rápido, o entre comillas rápido, porque es una misión bastante, bastante larga. Um, es muy pesada en combate y tiene muy pocos trucos, pero lo que tiene está chido, así que te voy a explicar todo lo que debes de saber para hacerlo. Uh, aquí el Guardian y Cortana... Van a tener unos diálogos, este vato se pone todo crazy, bien tóxico el man, y pues vamos a esperar. Este, hablando rápido, pues la siguiente misión ya es la última, así que, pues, mientras eso ocurre, ah, todavía tenemos, este, unos cuantos videos, recuerda que han streams en Twitch, y pues, nada, veremos qué, qué se viene, porque, porque, a bueno, tengo planeado varios videos de, de los chidos, de los que les gusta ¿no? Entonces, vamos a ir por este camino, bastante sencillo, vamos a hacer roster slides Y nada, simplemente es venir por aquí e ignorar todos los enemigos Los tenemos que matar, sí, pero vamos a intentar lidiar con la menor cantidad de enemigos posible, ¿ok? Entonces vamos a ir por el lado derecho y vamos a matar a uno a dos de los crawlers que hay aquí Porque este, son medio estorbosos, vamos a agarrar la bolt shot. ahí Asegúrate de agarrar la bolt shot porque puedes agarrar el supresor Después aquí con mucho cuidado van a venir otros tres. Puedes matarlos si quieres. O simplemente esquivarlos. Pero el chiste es que sigas viniendo venido por el lado derecho para agarrar este spawn. Y entonces, ¡pum! Con unas dos granadas que nos dan, con eso matamos a la mayoría de los crawlers que aparecen ahí. Y ahora sí, lo único que queda es matar a los caballeros y a los crawlers. Ahora, el combo noob para los caballeros es este. Si es que mis dedos sirven. Este, el de tres de bolshot en el hombro. Y después headshot. Ahorita vemos si lo puedo hacer, no, es que hay que tener cuidado. Este, Lo único que tenemos que hacer aquí es matar a todos los enemigos. Entonces, son dos caballeros, eh, varios soldiers y muchos crawlers. Entonces, vamos a ver qué sale, por favor. Tres y headshot. Y me jodió el headshot de ese man. No pasa nada, ahorita vemos. Creo que son tres caballeros, eh. Ahorita vemos headshot, excelente. Este llega a ser medio complicado hacerlo. Más porque este, traemos la, la Magnum, pero mira, aquí hay un rifle de luz que podemos usar. Y ten mucho cuidado Aquí si te das cuenta mis aliados están muriendo a la derecha Y se andan revive y revive Aquí vamos a darle, creo que Excelente Como puedes ver puedes, puedes darle hasta con el rifle de luz Pero destruyéndole el hombro te va a mostrar la cabeza Y ahí es cuando le das el headshot Este, los crawlers igual llegan a ser bastante molestos Como puedes ver ahí él le está poniendo el escudo Entonces eh, prioriza también de vez en cuando a los crawlers Si es que los tienes en visión a ver si puedo matar a ese man, excelente Y hay que ver ese, ese watch, creo que dije crawler eh, Si tú tienes una puntería mucho mejor que la mía, ya sabes que puedes hacer esto más rápido Pero pues esto solo te demuestra que aunque seas un manco para matar Puedes ponerte pro y mira, <ríe> eh, a ver si me reviven, excelente eh, Esta mecánica de, de revivir nos va a ser bastante útil en esta misión Hay mucho combate y se pone todo muy crazy Aquí de estos este, caballeros puedes agarrar su, sus cañones de incineración para matar a los, a los este, soldiers que quedan. También, cuando veas muy, muchos este, crawlers juntos, lo puedes usar. Aquí vamos a darle a este man. Es en serio, es en serio. Excelente, ya se murió. Ahora, asegúrate de agarrar este granadas de pulso. Dos granadas de pulso es súper importante. Y también consigue una, una incineración nueva. Porque ves que son dos, este, dos caballeros. Aquí está el otro. Y quieres agarrar un cañón de incineración para cuando termine la batalla y traerla aquí. Y quieres traer pues tu rifle de luz con balas decentes. Tampoco muchas, pero una cantidad decente para poder matar más adelante. Y pues ahora sí. Una vez nos subimos a la plataforma, esta se va a empezar a mover. En cuanto se empiece a mover, nosotros podemos dejarla y podemos este, eh, salir y nos vamos a... Antes de que nos vuelva a teletransportar y conseguir un poco de, de armas. Este, aquí ando buscando a ver Si encontramos balas de, del rifle de luz Pero parece que no hay nada Es muy triste Y eventualmente nos va a teletransportar De regreso, ok Este Vamos a tener tres este, peleas la, la última la vamos a brincar O la penúltima mejor dicho O las dos últimas, eh, honestamente Las dos últimas son las que vamos a brincar Así que, por ahora, simplemente estas uh, góndolas o plataformas que nos transportan Nos van a, nos van a ser bastante útiles, ¿ok? Uh, no, pues nada que decir uh, Hace hace unas semanas estuvimos este, jugando Halo 5 Ya sabes, con los humildes, con Blood Metal, Shadow 1832 y Extreme Breaker Y pues sí nos tardamos bastante en esta misión Porque todavía no dominaba estos trucos Y pues ya ya, me hice, ya hice la tarea, ya lo aprendí Entonces vamos a darle aquí Vamos a venir por el lado izquierdo y quieres matar a esos Crawlers en cuanto aparezcan, van a venir Crawlers dispara ahí. Después brinca acá, eh, haces brinco para atrás, Thruster, y después vas a escalar aquí y vas a matar a casi todos los enemigos. No tienes que matarlos a todos, pero sí mata una buena cantidad de, de Soldiers y de, de Crawlers para que tus aliados empiecen a subir. Y ahora lo que vamos a hacer es venir por arriba y vamos a empezar a ir de regreso hacia abajo. Aquí va a haber dos crawlers siempre y cuando nos den este punto de control, este mero de aquí, quiere decir que vamos bien. Ya nada más mata dos o tres extra y lo que tienes que hacer es importante. Ahora vamos a bajar más o menos a esta altura de la rampa para que el juego detecte que matamos desde abajo y venimos subiendo. No sé si me explico. Toma este cañón de incineración nuevo y cuando empiecen a aparecer estos vatos, corre lo más que puedas porque no quieres que te maten. Vas a venir por el lado derecho y te vas a morir. No lo hagas. Este... Se pone medio loco, ¿ok? Vamos a hacerlo otra vez Venimos, matamos uno o dos crawlers Para nada más asegurarnos de que la cuenta esté genial Y ahora, ya que estamos aquí abajo Activamos esta zona y venimos de vuelta por arriba Acuérdate, siempre bajar sobre la rampa Y ahora si sí, el juego detecta que nosotros matamos legalmente Y lo hicimos bien y empiezan a aparecer enemigos Ven por el lado derecho Y después te vas a dejar caer más o menos a esta altura ¿Quieres avanzar como a la mitad de la, del segundo piso? Para que cuando vengas por abajo y vuelvas a hacer este mismo parkour ...el juego detecte que lo estás haciendo legal... ...y ya nos brincamos ese piso... ...y nada más vamos a aparecer a estos vatos de aquí. Si no te aparecen estos dos soldiers... ...este... ...vas mal, es porque... ...o no caminaste lo suficientemente sobre la plataforma... ...o el piso del medio... ...o porque te faltó matar enemigos, ¿ok? Pero... ...mata estos dos... ...y después encárgate de las torretas... ...vas a cargar el cañón de incineración... ...y después grana de pulso y se muere... ...y después otra vez cañón de incineración... Espera, dejamos... Y grana de pulso, excelente, y con eso se mueren. Lo único que debes de hacer para que se abra esta puerta es este matar al piso de abajo, a la mayoría del piso de abajo, y al piso de arriba, que son los dos soldiers y las dos torretas. El piso de en medio lo puedes dejar sin ningún problema. Ahora, vamos a venir por acá, y ten mucho cuidado, aquí van a aparecer unos con rifle binario, le vamos a dar headshot si es que podemos, pero... Al, este, ten mucho cuidado porque va a haber varios este, Soldiers Entonces yo lo que voy a usar es esta cosita de mi derecha con protección Y la Scarter Shot no sirve para nada hermano, no la uses mejor <risa> Agarramos la Wall Shot que está aquí al lado Entonces vamos a, a darle con cuidado Ya sabes, priorizando los Crawlers, teniendo mucho cuidado con el vato con el rifle binario También hay un, hay un sujeto con torreta ahí arriba Donde está ese Watcher que está disparando, igual hay un vato con torreta Entonces hay que tener mucho cuidado como puedes ver se puede poner muy crazy Pero tengo mucha suerte de que Frederick esté aquí sí, era un par, brother, excelente Y revienta A ver, vámonos por acá Ahora, hay que tener mucho cuidado Ese, quién sabe porque okay, me da miedo Vamos a matar a este sujeto, ya se la saben Headshot, excelente Cualquier otro vato que tengamos ahí Y a ver, vamos a ver. Este man que estaba aquí ya no está Acabai, act. Ok, está este man aquí hay que tener mucho, mucho cuidado. Ya sabes, limpiando toda esta zona sin ningún problema. Este, El combo loop también funciona contra los soldiers. Tres disparos de shot se les quita el escudo y después headshot. Este, Si te quedas sin balas, así como yo, puedes hacerlo con dos y después dos disparos de, de la, del rifle de luz. Y ahora vamos a matar al vato de la torreta. Y hay que avanzar con mucho cuidado. ¿Ves cómo ahí hay otros sujetos? No pasa nada. Aquí voy a agarrar este rifle binario para... Para darle más candela y ahora sí, vamos a, vamos a tener mucho cuidado con todos estos Excelente, ahora sí, vámonos con el rifle Ok, no sé dónde me están matando, vatos, esto está muy crazy Creo que este es en el nivel en el que más útiles están volviendo mis aliados Porque sí me están reviviendo, créeme que eso no es algo común Aquí vamos a intentar matar a este sujeto oh, Ok, vamos, sacarlo pro, excelente Ahora, aquí ten mucho cuidado mientras subes esta rampa. Vamos a ir por la derecha. A veces hay soldiers aquí en, en la orilla de esta rampa. Y aquí, esto es vidrio, pero podemos usarlo como para, para este, ver dónde están los enemigos. Y intentar darles como su respectivo disparo porque se pone medio crazy. Y ok, este man otra vez anda, anda muy, muy bélico todo este asunto No pasa nada Esto no te preocupes, es la última pelea En cuanto libremos esto, se vienen los trucos avanzados Pros de speedrunner Que te van a costar un poco hacer, pero créeme No, vale toda la pena Con mucho cuidado, con mucho cuidado Aquí tenemos a todos estos packs Excelente, se muere, se van Dije, se muere, se va, ¿por qué no te mueres? Ahí está, cómo de que no y también tenemos a ese sujeto, le vamos a lanzar el rifle binario, excelente. ¿Quién más queda vivo? ¿Quién dijo yo? Ya nada más queda este si no me equivoco. Le vamos a hacer el combo noob de, del supresor. Ok, ya estaba todo débil, vamos a darle su headshot y listo. Uh, todo esto como puedes ver es bastante, bastante combat based. Es muy pesado el combate, tienes que aprender a, pues, a matar a todos de la manera más óptima. El récord ya está como en 7 minutos de esta cosa porque mata bien crazy, bien pro se pone el David Spartan, pero no pasa nada, aquí vamos a intentar conseguir el Scarter Shot nada más por placer, no, no importa, no necesitamos ningún arma, este, ah, pues el David Spartan siempre viene por el Scarter Shot, estaría chido, pero pues no sé ni dónde está, así que <ríe> nos vamos a esperar al teleporte, uh, nada Simplemente nos cuesta venir por aquí. Y es importante que hagas esto. Uh, en esta parte de que viene, vamos a adelantarnos a la rampa. Para que lo que ocurra sea que la rampa nos aplaste con la parte en la que va a llegar y salgamos volando. Ahora, aquí es un gran problema. Porque puede que falles, puede que te salga y salgas volando pero hacia abajo. O puedes salir volando hacia arriba pero llegar a la zona letal y te mueres. Entonces, esto es bastante... Eh, interesante y algo preciso Presta atención, apuntas más o menos por ahí Thruster pack y te dejas caer eh, Presta atención más o menos cuando La plataforma con el fondo Se combine, checa más o menos a qué lo hice Y en cuanto estés volando, pum Vuelas y tiras el ground pound Hacia la derecha, aquí es importante que lo hagas a la derecha Si lo haces más al centro te vas a caer Tienes que hacerlo muy a la derecha Entonces ya que estás sobre esta plataforma invisible, Tiramos, ok, no, tiramos el thruster pack para allá, el otro ground pound Como puedes ver y vamos a caer arriba de esta estructura Es importante que el primero lo aterrices a la derecha Porque créeme que lo puedes fallar si lo haces más hacia el centro Quieres irte casi lo más que puedas a la derecha Ahora vas a venir por acá Ya nos brincamos toda la pelea anterior Y ahora vamos a dejarnos caer por el lado derecho Para caer más rápido Y vamos a activar aquí a todos los guardians Y ahora Si recuerdas hay un truco para saltarte esto con la rampa O el... Sí, con una de las rampas propulsoras de ahí atrás Pero puedes... Si le sabes al parkour, si, si, les, si tú le sabes al parkour, puedes intentar hacerlo como lo estoy fallando. Veamos si saldo otra vez. Voy aquí, brico tracer pack, estabilizo. Excelente, ya subimos. Y ahora sí, ya no tenemos de qué preocuparnos. Acabamos de brincarnos las dos peleas super masivas que hay aquí atrás. Entonces, esto fue la ruptura de breaking. La razón por la cual no me gustan los speedruns de Halo 5, o al menos hacerlos yo. Mucho combate. Pero bueno, de sabes, yo soy Pedro Gas. Muchas gracias por ver y nos veremos hasta la próxima.